importante la participación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, quien culmina de manera exitosa la presidencia del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, tras el evento de la 162 sesión realizada en la ciudad de Panamá. Durante su gestión, se aprobaron 150 operaciones de crédito a favor de países accionistas que totalizan un financiamiento de 12.259 millones de dólares. Asimismo, en su gestión, se aprobó seis operaciones de crédito a favor de Bolivia por un total de 489 millones de dólares. Estos créditos financiarán proyectos de infraestructura vial, como ser la carretera Santa Cruz, Las Cruces, Buenavista, carretera La Cena, Peña Amarilla, El Choro, vía Sucre y Amparais, líneas de crédito corporativas y financieras. Asimismo, financiará proyectos del sector social como el programa Más Inversión para el Riego 2, Mejora del Riego Tradicional y Tecnificado, Mi Riego 3 y el programa de apoyo a la gestión de políticas públicas para la seguridad alimentaria, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.